Hernando Casanova Hernando Casanova Escobar, conocido como el Culebro Casanova Neiva, 21 de abril de 1945 Bogotá, 24 de octubre de 2002 Fue un actor, director, cantante y presentador colombiano de cine y televisión Es considerado uno de los precursores de la comedia Y uno de los actores más importantes de la historia de Colombia Su versatilidad como actor lo llevó a convertirse en uno de los máximos iconos de la no solo de la comedia, sino de la actuación. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, de los cuales se destaca su nominación como actor revelación en los premios Ondra de España y el premio a Mejor Actor Dramático en los AP. Casanova se inició como cantante en el Club del Clan 1966 y luego debutó como actor en un breve papel en la telenovela Cartas a Beatriz. 1969. Su carrera tomó impulso después y obtuvo reconocimiento nacional por su papel como Bernando María de las Casas en el seriado Yo y tú 1975 de Alicia del Carpio. Posteriormente llegó a la cima del éxito con su personaje de Timio Pastrana Polanía del seriado Don Chinche 1982 de Pepe Sánchez, en donde se alimentaba con la inyección de su pueblo vilense, se convirtió en una de las figuras más representativas e influyentes de la historia de la televisión colombiana. Asimismo, Casanova fue pionero en el formato de sketches al dirigir, escribir y actuar en los meros Recochan Boys, una sesión del exitoso programa El Show de Jimmy en 1971 de Jimmy Salcedo. Entre los otros de sus roles más notables incluyen Salomón en El Embrujo Verde 1977, su participación protagónica en Farsán, 1983, como presentadora en El Tiempo es Oro, Su Pueblo Gana, 1986, Wilson Rodríguez en El Pasado No Perdona, 1991, Jardines Murillo en Perro Amor, 1998, y Vicente, secretario en Amor a Mil, 2001. En el cine, Casanova fue el actor insignia cine del cineasta chileno Durnab Kuzmanich. Llegando incluso a nombrarlo como el mejor actor colombiano en todos los tiempos, Casanova actuó en películas como Canaguaro 1981, La agonía del difunto 1982, Mariposas S.A. 1987 y Apocalipsis Sur 2007. En 2015, sus hijos empezaron la producción de un largometraje documental sobre su vida titulado El culebro, la historia de mi papá. La película cuenta la vida del actor desde la perspectiva de su hijo menor, Nicolás. Se estrenó el 20 de septiembre de 2017 en Eureka, festival universitario. El documental recibió críticas favorables recalcando su importancia histórica y nostálgica. Posteriormente la película fue emitida en el programa Entre Ojos de Caracol Televisión, convirtiéndose en el programa más visto ese día, justo después de Sábados Felices y Noticias Caracol. Además, se llevó a cabo el Culebro la exhibición una muestra de fotografías, videoclips, reconocimientos y vestuarios de los personajes de Casanova en la Casa del Huila de Bogotá. La exhibición estuvo desde el 24 de octubre, fecha en donde se conmemoró los 15 años del fallecimiento, hasta el 3 de noviembre de ese año. Hernando Casanova nació en Neiva el 21 de abril de 1945. Fue el hijo menor de Blanca Casanova, Guillermo Escobar, Tenía una hermana y varios medio hermanos. Su padre le rechazó y en consecuencia Hernando fue registrado con el apellido Casanova. Casanova asistió al Colegio Santa Librada de Neiva, cursó hasta el noveno grado y abandonó los estudios. A los 16 años ingresó al Ejército Nacional de Colombia, a la Infantería de Marina. Realizó con los soldados varias obras teatrales, musicales y pasarelas. Sin embargo, a los dos meses y prestando servicio en Buenaventura, desertó. Al poco tiempo se entregó y fue trasladado a Bogotá para realizar un curso de suboficiales. En su estadía en el ejército logró ser campeón de lucha olímpica y boxeo peso pluma en la unidad de ingenieros militares. Más tarde se instaló en Yaguara, Huila, para trabajar como profesor de educación física de estudiantes de quinto de primaria. Desde muy pequeño, Casanova mostró fascinación por el mundo del entretenimiento. Con 11 años, se escapaba del colegio para unirse al circo a partic participar en el programa Ondas de Luila, de RCN, donde contaba en las noches. También participó en un programa radial llamado El Mundo Infantil, donde dramatizaba historias basadas en hechos reales. Posteriormente, Casanova se unió a la Compañía de Teatro de Carlos, Emilio Campos. Su debut como actor ocurrió en su natal, Neiva, en medio de una disputa entre un actor y Carlos Campos. El actor renunció y fue Casanova quien lo reemplazó, después de esto recorrió el país en la compañía de teatro. Fue en el programa El Kudler Plan donde se probó como cantante. El programa de radio que luego pasó a la televisión se dedicaba a impulsar nuevas figuras juveniles musicales. Casanova se presentó en 1965 y después de intentar en reiterativas oportunidades lograr entrar al programa. Allí compartió con las nuevas promesas nacionales de la música como Claudia de Colombia, Billy Pontoni y Oscar Gold. Desde 1971 y paralelamente a Don Chinche, Casanova empezó a trabajar en el músico Jimmy Salcedo en el show de Jimmy. Un exitoso programa musical que se caracterizó por alternar presentaciones de cantantes nacionales y extranjeros con chequeches humorísticos, cuyos libretos y dirección estaban a cargo de Casanova. La sesión se llamaba Los Meros de Cochambois Boys y consistía en un grupo musical que se dedicaba a tener parodias y sketches. A partir de la década de los 2000, sus intervenciones en el medio comenzaron a ser más esporádicas. Su última aparición en televisión y cine fue en Historias de Hombres y Solo para Mujeres, 2002, respectivamente. En 2002 fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Cardioinfantil de Bogotá. La cirugía constaba del cambio de una de las válvulas de su corazón con una biológica. El pronóstico no era favorable. Después de la intervención, Casanova no reaccionó y se optó por incorporar un marcapasos. El 23 de octubre, Casanova se desmayó mientras hacía deporte. El cuerpo está rechazando la válvula. En urgencias, después de estar estabilizado, pidió su salida de la cual aprobó el médico de cabecera y la cual contrayó a la jefa de urgencias. Casanova sería revisado al día siguiente por su cardiólogo. El 24 de octubre, Casanova sufrió una convulsión en su casa y en las horas de la mañana fue trasladado a la clínica cardioinfantil y falleció debido a un infarto fulminante y sistemático. En 1969, Hernando contrajo matrimonio con Elsa Ruiz. Elsa trabajaba en ese entonces en el estudio donde grababan el Club del Clan. Después de dos años de noviazgo y su eventual matrimonio, tuvieron a su primera hija, Adriana. Dos años después nació su segunda hija Rocío y finalmente en 1976 nació María Margarita. El matrimonio se acabó en 1984. Casanova volvió a casarse en 1992 en Ureña, Venezuela con la periodista colombiana Gilma sampayo En agosto de este mismo año nació su primer hijo varón, Juan Sebastián y en noviembre del año siguiente Nicolás.